hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues me corro así para que puedan ver hoy luna en casa 6 en signos de aire géminis libra y acuario esta hermosa imagen de fondo que tengo es maravillosa cada día me sale mejor bueno ya estoy en mi casa nuevamente desde mi casa bueno hoy vamos a ver eh, esta eh, luna en casa 6 en los signos de aire por ejemplo, como estás viendo en el gráfico, eh, Luna en Casa 6 en Géminis. Vamos a empezar por ahí, pero antes te tengo que pedir que por favor le des like al video, que te suscribas al canal, que le des click a la campanita, que actives el algoritmo de YouTube, así me ayudás. A seguir adelante con estas clases gratuitas. Y también que entres a nuestro gran portal de astrología patagoniaastral.com, donde vas a encontrar toda la información que estás buscando para ser astrólogo, astróloga, astrólogue. Bueno, Luna en casa 6, rutinario, organizado, cooperador. Casa 6 en Géminis, crear, multiplicar, y someterse a retos. Luna en Géminis. Divertido, sensible, imaginativo. Como positivo, como negativo. Inestable, taciturno, irritable. Por lo que si estás estudiando una carta natal que tiene esta luna en casa 6. Eh, esa casa 6 está en Géminis. Y la luna también está en Géminis. Podemos estar hablando de una persona organizada, creativa, que le gusta trabajar en un ambiente divertido, por ejemplo. Ahora bien, si esa luna en casa 6, que es rutinaria, organizada y cooperativa, o cooperador, eh, y esa casa 6 está en Libra, que representa la delicadeza, que representa lo cooperativo, que representa lo diplomático, y esa luna está en Libra, receptiva, seductora, cortés, dependiente, caprichosa y delicada podemos estar hablando de una persona que le encanta cooperar con los otros suele ser diplomático pero en, en ocasiones se exhibe caprichosa ¿qué estamos haciendo? estamos agarrando palabras claves de cada uno de estos conceptos de estos tres conceptos de la astrología y estamos haciendo una frase clave estas frases claves para este concepto, para redondear este concepto, lo hizo la astróloga, yo lo estoy leyendo, lo hizo la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, astróloga certificada por el CAF, o sea, por nuestro Centro de Aprender Astrología Fácilmente. Eh, gracias Mildred porque sin tu ayuda me hubiera sido imposible hoy estar entregando esto, bueno Luna en casa 6, decíamos rutinario, organizado y cooperador pero si la casa 6 en vez de estar en Libra o estar en Géminis estuviera en Acuario ya representa independencia creatividad, futurismo y si la Luna está en Acuario en vez de estar en Libra o en Géminis significa que es una persona con sentimientos o personalidad tranquila, fuerte, afectuosa, también ansioso, inseguro y terco. Bien, para esa frase clave podríamos estar hablando de una persona tranquila, organizada, que le gusta trabajar en equipo y suele ser, muy futurista, muy de pensar en el futuro ven cómo se van organizando las frases claves en astrología y eso es lo que yo quería, quiero lograr eh, con estos videos cortos ¿nos volvemos a encontrar mañana? sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días le pegué al micrófono, espero que no haya hecho ruido como todos los días, eh, pero mañana con la luna en casa 7, en los signos de aire, en Géminis, libra y Acuario, ahí me corro para que los lean, les mando un abrazo enorme y hasta mañana.